¿Cómo están, queridos estudiantes del taller de Ukelele? Espero que todo bien y quiero comenzar este taller con un saludo que envían desde Colombia. Eh, Juana Estela dice, todo juntito en YouTube. Dice, El pescador es una canción del gran compositor colombiano José Barros, interpretada por la grandiosa Sonia Basante Vides Toto la mompocina". Les agradezco esas datas porque a veces yo estoy acá en Chile y cantar canciones de otros países a veces hay desfases en cuanto a la información que podemos conseguir. Así que muchas gracias. Con eso ya estamos claros que vamos a ver hoy día el pescador. ¿Por qué? Porque tiene La menor Do mayor Vamos de a poquito, como siempre, haciendo ampliando la sucesión de acordes, ¿ya? Y el rasgueo lo habíamos visto en el taller de guitarra. Si no me equivoco, está en el ejercicio 42 en el taller de guitarra. Los rasgueos son los mismos, ¿ya? Solo que aquí suena un poquito más fuerte. Y le podemos dar alguna intención distinta. Pero el pescador es... en la menor. Vamos. Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya La canoa de bareca para llegar a la playa Va subiendo la corriente con chinchorro ya Carga para vender al puerto. Y esta canción que se llama El alegre pescador la compuso una mañana, una mañana al sol. Y esta cumbia que se llama El alegre pescador la compuso una mañana, una mañana